artículos de la Convención, y además nos pone en juego a nosotros eh, una contradicción y una tensión, a nosotros, a mí mismo, a Hugo, por ejemplo, porque, a ver, yo, como cada uno de ustedes, si, si alguien no está en esa situación, dígalo, por favor, la matriz de formación nuestra es el modelo médico hegemónico, esto no tiene nada que ver con los médicos antes que me tiren algo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver, ustedes saben muy bien a qué me refiero, al diagnóstico, a la asistencia. El modelo médico es nuestra matriz y esto es lo que tenemos que plantear. porque esto provoca tensiones. Hoy, hoy yo que hace años que trabajo esto y hablo y me relaciono, Todavía me siento frente a una persona con discapacidad intelectual o mental y automáticamente yo estoy pensando si me va a entender o no me va a entender. Eso es el modelo médico. Yo lo tengo porque es mi matriz. Yo no, no me voy a poder correr de esto. Pero ya me lo estoy planteando y debatiendo, intentando modificar cada una de mis acciones. Esta es la realidad. Y a esto me lleva la convención. Me debe llevar a esto. Yo antes hablaba del modelo social y hablaba de la subjetividad de la teoría, de la de determinados autores, de la subjetividad de tal libro, ahora no. Ley 26.378, mi sargento y póngame cadenas. vamos a discutir desde el derecho. Ahí está lo bueno de haber llegado al derecho internacional y que ahora en los países estemos debatiendo estos temas, no solo debatiendo, sino que ya hay acciones al respecto. No es casual que hoy estemos acá hablando de la Convención. No es casual que hace un año esté en la mesa trabajando en la Convención. Somos producto de un proceso, de personas que no conocemos, pero que sin embargo atraviesan o han atravesado lo mismo que muchos de ustedes. Este modelo social es para debatirlo. Este modelo social es para presentarlo en cada espacio donde ustedes habiten, transiten, trabajen como pensamiento crítico y de autoevaluación, personal en el lugar que les toque y grupal en el lugar que les toque trabajar o desarrollar su profesión. Sin dudas. Ustedes fíjense los conceptos falsos y legítimos que hay con respecto a las denominaciones. Conceptos falsos. Incapaz, como está en el Código Civil, vamos a hablar del Código Civil. Minusválidos vale menos. discapacitado que es absolutamente peyorativo. Todos tenemos capacidades diferentes. Si hoy te hacían una nota en la radio y en un momento venía bien el periodista, ese, con capacidades diferentes. Bueno, esto es lo que tenemos que trabajar: las palabras. El tema de las palabras. Las personas con discapacidad que participaron en la construcción del tratado, eh, ellos aprobaron que se denominen personas con discapacidad. Son personas con X discapacidad. Y vuelvo al punto de las palabras. De acuerdo a cómo nombramos, después actuamos. Me invitaron hace un año a dar una charla. Yo no había reparado en el nombre del lugar. Esto fue en Santa Fe. La miro a cada amiga de Santa Fe Fecita. Un centro de día que se llamaba, se llama, creo, Los Ángeles Especiales. Caramba. Bueno, yo estaba llegando, tengo un problema, hablo y me viene un problema. Digo, hay que alguien me explique cómo es un ángel especial. Digo, pero pues yo cuando me muera seguro no voy a ir allá arriba, a lo sumo puedo pedir una dispensa de unos minutos y observar las particularidades de un ángel especial. ¿Qué tiene? ¿Cuatro alas? Ah, ¿Seis? será la fluo? No sé qué tiene. Digo, así que no alcanzaba con que es un angelito sino que aparte es especial. Y cuando yo hago la broma con respecto a los docentes de especial, si es jamón y queso, crudo y ananá, es justamente porque la palabra especial que en determinado momento de este proceso nos ha servido para visibilizar a este colectivo, en este momento, estas palabras tenemos que reconceptualizarlas y algunas eliminarlas. Como ha hecho, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos, que en el caso de la educación especial, luego de un gran debate, ha quedado como educación integral no es un cambio menor no es un cambio menor cuando a mí un médico o algún otro profesional me dice yo tengo cuatro pacientitos yo les digo que miren, dos centímetros, diez u ocho ese pacientito no es solo cariñoso ese pacientito implica una apropiación y esta apropiación en un sujeto de más de 21 años, de 22, de 23, que va con barba implica otra cosa y ustedes ya me entendieron. Esa de la terminología también es para trabajar en estos espacios de pensamiento crítico revisar todo lo que tenemos escrito el mismo nos pasa con las leyes y ahí empezamos a encontrar conceptos palabras que ya no están de acuerdo a la a la convención nos pasa con el artículo 12 con la capacidad jurídica que después voy a hablar puntualmente de esto pero cuando un juez. ¿Qué son jueces de familia? Ustedes, los que están acá, bueno, cuando declaran, según el artículo 141 del Código Civil, a una persona insana, lo que se le nombra es un curador. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ustedes fíjense que está el modelo médico tan presente también. ¿De cuándo el Código Civil? ¿De 1864, 65, de los desartes? Donde... Estas palabras representaban ese pensamiento, sin embargo no lo hemos modificado. Después, después vamos a hablar de código, pero me estoy haciendo juego con las palabras. Eh, después tiene el artículo segundo definiciones. Que fue muy discutido por los movimientos, pero era necesario poner definiciones en cuanto a la comunicación, al lenguaje, a la visualización de textos, al braille, a la comunicación táctil, a los macrotipos, a la multimedia de fácil acceso, a sistemas auditivos, medios de voz digitalizada, el lenguaje sencillo de señas y oral. Esto está presente y se va desparramando a lo largo de toda la convención. Era necesario nominar estos medios alternativos de comunicación. Hay tres cuestiones de accesibilidad, es la accesibilidad de delicia, la accesibilidad comunicacional y la accesibilidad actitudinal, la, la que está dando vueltas en todo esto. El tema de los ajustes razonables, que fue muy discutido también, es las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida. Esto merece una charla de, de una hora trabajar esto. El diseño universal es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Ustedes fíjense que en el tema de diseño está la clave de nuestra vida. Nosotros, cuando nos levantamos, ya diseñamos cómo va a ser nuestro día. En el lugar que estamos, diseñamos: ¿qué vamos a hacer? Si en ese momento clave, de génesis de lo que sea, no está incluida de alguna manera la perspectiva de las personas con discapacidad, el producto es cantado. A mí me encanta trabajar, con, de hecho me han invitado y trabajo en Colombia, en Bogotá, con una fundación de diseñadores. No sé qué hago ahí, sé que hago ruido. Porque hay diseñadores publicitarios, diseñadores gráficos, diseñadores de todo tipo. Y para mí tuve una oportunidad que estás creciendo en la vida, me entendieron el mensaje y empezar a jugar a jugar, ¿eh? a jugar con esta cuestión en el diseño universal juegan mucho los arquitectos muchísimo ¿cómo diseñamos los espacios urbanos? ¿desde dónde? ustedes piensan que en todas las obras nuevas tenemos baños para nenes baños para nenas y baños para personas con discapacidad digo yo lo admito en una construcción vieja que la normalidad era otra y es muy difícil modificar, etcétera pero en las obras nuevas, ¿por qué hacemos un baño para personas con discapacidad? Con ese mismo criterio hagamos un baño para gay, uno para lesbiana, uno para peruano, uno para bolivianos, uno para gordos, uno para esto, uno para lo otro. Porque lo que estamos generando es un sujeto que está ahí, es el especial. Que en general esos baños también los de seguridad guarda sus cosas, que puede la llave, nunca anda, que eso es operativo. Pero desde la construcción del imaginario de la sociedad pasa esto. Entonces discutimos. Digo, ¿no pueden hacer accesible el baño? O sea, lo, ¿Lo que hemos aceptado, el hombre y la mujer? Ahora, ¿qué sucede en la formación de los arquitectos que lo abajo? Entonces aparecen universidades ahora como la Universidad de Tucumán o la de La Plata, que generan una especialización. ¿Y dan cuántos? ¿20, 30 arquitectos? ¿Cuántos municipios tenemos en Argentina? ¿3.000? ¿Quién está en la Secretaría de Obras Públicas o de Obras Particulares? Arquitectos. ¿Cómo diseñan? Si no tienen alguien cercano con discapacidad y además no fueron formados. Leyes tenemos, están todas, ¿eh? la ley 24.3.14 de accesibilidad es excelente. Esto del diseño universal es clave. Bueno, juega la convención con el diseño universal.